Lo primero es que aclarar, se filtró un audio, una nota de voz de nosotros eh, a un medio de comunicación donde hicieron un comentario un poco inapropiado sobre lo que nosotros nos referíamos en el audio. Y en base a eso, en el día de hoy, los diferentes gremios, la plena mayor de las enfermeras y nosotros, sostuvimos un encuentro donde nosotros le presentamos nuestras disculpas y donde reconocemos un error que se ha salido de control eh, en gran medida, por eso nosotros nos hemos reunido con ellas para expresarle nuestro sentir, nuestro lamento y que también las entendemos por las reacciones que han tenido, porque es una reacción obvia a, al, al momento de recibir eh, una queja o una acusación tan grave como la que se le hacía en ese programa de televisión. Por ende nosotros nos hemos juntado, hemos dialogado, hemos debatido varios aspectos donde nosotros le hemos presentado nuestra disculpa, reconociendo nuestro error y también explicando sobre la situación y cómo se dio eh, este proceso y, y este, esta filtración de este audio. Severa Javier, la representante de enfermeras graduadas, y también estoy representando los diferentes gremios y todas las enfermeras. Y aquí tenemos el gremio de Sinatraes. La posición de ustedes luego de lo, de, lo, de lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Cuál es definitivamente? Porque se había hablado incluso de enfrascarse un proceso judicial. Bueno, como ya él ha explicado, que él dice que fue un audio que se filtró, algo que él no quiso decir. Entonces, nosotros le hemos aceptado ya la excusa que ya está haciendo públicamente para que igualmente, como se expresó ese video, también se exprese que él está pidiendo su excusa y que ese video fue filtrado porque no había unas pruebas para sustentar ese video. También nosotros queremos... Decirle a los comentarios, a los medios de comunicación que cuando vayan a comunicar y a poner un video o algo de esa magnitud, que investiguen la fuente, que investiguen bien la fuente, porque nos están haciendo daños y le hacen daños a los demás.